Botado una botella plástica y de ahí el niño siguió caminando. Y oh no, otra botella plástica que alguien había botado en la calle. Entonces pensó este niño, pensó, pensó, pensó y dijo: Claro, con las botellas que hacen, voy a hacer música y empezar a reciclar. Y contarles a los niños que se puede ocupar las cosas recicladas otra vez y así. Me convertí en Diego Reciclado, que es una especie de niño héroe grande reciclado y que así les doy yo la bienvenida para presentarles todos mis instrumentos musicales del día de hoy y suena y dice más o menos así. ¡Gracias! Okay. Un aplauso para mi botella de semillas A continuación Mi papá trabajaba con el agua Que se llama plomero Y me regaló un tubo de escoba y juntos suenan más o menos así ¿Eh? que se llama casero o trompeta y suena más o menos así que él amplifica el sonido Okay.